Okay, bueno. Gracias. Mi mamá me desconectó la play. <risa> yo le desconecté al abuelo. No. <risa> okay. Hay más? No. Mi mamá. Me... <risa> <risa> no. <Nah, quieta. risa> no. El... Amos super, super giro ahí. Fusiones. No no Fusiones ah. Fusione ya. a ¡Ah! ¡Se nos... Ah, ¡Qué loco! ¿Eh? ¿Ah? cualquier no lo furro <risas> eh ¡Uh! lo <le> he llamado muchísimo <risas> ay qué figura o pestel figura sígueme Figura. Figura. No, es una trolea solamente figura. Esto, ¿no? no son figuras. Figura. ¿Qué esperaban? Vendemos figuras no pasteles. Figura o pastel. Igual que ahí, no, puedo va. Vamos, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Es re obvio la referencia. <risa> sí. <risa> me cojan, si me ensayan dos Por buena! <risa> Apuesto que soy Goku Goku Black Goku Black... Oye, en el de referencia TikTok Apuesto que Y era así tantito.